¿Qué pasa, Soy Kine y estamos de vuelta con una nueva guía en el canal después de mucho tiempo de inactividad. Como ya sabéis, eh, tengo una serie de problemas respiratorios y bueno, me ha impedido eh, grabar y me impide grabar. Pero cuando estoy algo mejor, pues me voy por aquí. <coughs> Así que disculpad si de vez en cuando me oí raro. Vale, bueno, como ya sabéis, los ART llega por fin a nuestras tierras. Bueno, se va de tierra coreana o donde ya hayan creado. ¿Vale? Y llega a Rusia. Rusia lo va a poner a disposición de los jugadores sin bloqueo de IP. Es decir, que podrá jugar sin hacer mucha parida variada para poder saltar de esos bloqueos de región que suelen poner algunos servidores. Bueno, ahora lo no que importa es, eh, digamos que apuntarse a la beta... De los ARC Rusia. Y aquí un servidor, entre muchos otros, os traigo cómo registrarse a la beta de los ARC y poder jugar a este pequeño juego eh, de mazmorra, de vista asométrica y, y que da mucho, y, y mucho que hablar porque está muy chulo. Bueno, primero eh, os pondré en la dirección de la página web en la descripción del vídeo, aunque no, no tiene mucha mucha dificultad, eh, la.mail.ru, pero aún así os no lo pondré abajo. Una vez dentro, si no os salta, yo digo Chrome, pero si no os saltara eh, la traducción, pues segundo botón y traducir al español, ¿vale? No tiene más historia. Le damos a registrarse en la beta y como dudo de que tengáis un email mail.ru, vamos a darle a crear cuenta de mail.ru, le damos... Y aquí lo primero que vamos a poner es nuestro nombre. Venga, ya me salta por ahí esto para. Venga, Frank, mismo. Eh, esto ya sale todo. Venga, para coro. Ya sale todo mi nombre. En coro, venga. Aquí vamos a poner un email, un nombre. Venga, voy a poner Killer Samus. Killer Samus, eh, Killer YT. Pero ya está, ya que será, será como un Gmail, pero vamos a crear una cuenta de mail.ru. En mi caso sería Killer Samus. Eh, y t, arroba mail .ru. Y aquí una contraseña Vamos a poner alguna que sepamos que porque este email hay que usarlo ¿eh? Vale voy a volver a escribirla Que no sé si le he puesto bien Vamos a ver Ahí va Perfecto Aquí nuestro cumpleaños No ponemos 8 Pero recordad poner una fecha Pues bueno, una fecha que no diga que se hay que sea menores de edad Yo por ejemplo venga ahí Y aquí si sois hombre o mujer Le damos Ahora aquí nos pide un número de móvil. Vamos a poner el nuestro, sin problema, ¿vale? Vamos a buscar nuestro eh, nuestro país. No me acuerdo cuál era el mío. Creo que era el 34, pero voy a tener que buscarlo. Y lo que podemos hacer es esto. Ir uno a uno, así. Porque no me acuerdo cuál era, cuál era, no me acuerdo cuál era España. Vosotros, como no sabréis ruso, pues os va a tocar hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Ir de arriba hacia abajo. Seguramente ya me habréis pasado... Yo sé que el código de mi país es 34, ¿vale? Pero eh, como están ordenados, como les salen a de. como es Rusia, pues eh, a ver que. Vamos a buscarlo sin ver el proceso. Me gusta.. No me gusta pegar corte en esta cosa porque me gusta que veáis vosotros como yo lo. Seis hojas después. Tampoco creo que me lo haya pasado antes, puesto que. Eh, eh, ahí está. Ahora ponemos nuestro número de móvil, que ya me sale aquí el mío. ¿Vale? Yo lo pondré para que no lo veáis No sé por qué me estáis espaneando No, no me deja bueno. a ver. Ahí está Perfecto, y le damos a aquí Ahora nos llegará eh, Nos llegará Un código en nuestro email, a nuestro móvil que, que digo yo que será instantáneo. ¡Aquí está! El código. Y lo ponemos. Pi, pi, pi, pi, pi, Y aceptamos. Volvemos a traducir. Una vez que hemos registrado, ya vemos que arriba en nuestro email de mail.ru, nos vamos a Google y ponemos mail.ru. Entramos, lo traducimos con el segundo botón y traducir a español y nos vamos a mail. Que cargue y ahora vaya a ver una cosa muy chula. Bien, una vez que estamos aquí, no hace falta que traducamos con el traductor de Google. A ver dónde vemos esto, porque por aquí tiene que haber una cosa para traducir al español. Al español, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? No me dejes por mentiroso. Por aquí hay una cosa para cambiar el lenguaje porque podemos poner, aquí está, tampoco está aquí porque podemos poner nuestro eh... nuestro email, lo podemos poner en español vale, macho, no pasa, vamos a volver va, va, va, a entrar soy el señor torpa, ya sabéis vale, mail, muy bien se ve que la compañía esta tiene varios juegos pero por aquí tiene que haber una cosa para poner el email en español vamos a traducir esto a si lo encuentro. Noticias, búsqueda todo proyecto. Pues aquí abajo debería salir una cosilla para cambiar el español a español según la guía que yo he estado viendo. Aquí está, ¿veis? Veis, ruso. Aquí está. Bueno, vamos a ponerlo. Eh, Vea original, moto original. Aquí, ¿veis? Le damos aquí. La damos aquí. Español. Y le damos. Yo sé que se podía poner en español según la guía que he visto. Las guías que he visto, porque todavía viendo varias guías. Bueno, una vez aquí, aunque esté la interfaz, es el menú del, del digamos, del servidor de Rusia, de RU, en español, los emails no van a llegar en ruso. Le damos aquí y validamos nuestra eh, nuestro email. Para esto si sí podemos traducir, traducir a español. El tío usuario recibiste una carta porque... No Bienvenido al mundo de los ARC, la gran aventura, un gran mundo, eh, vale, pues, ya sabéis, y bueno, y ya veis que ya estamos, eh, lo que es registrados en la beta de los ARC. Con eh, conecto a lo que le hemos dado, vale, pues si queremos comprar algún pack mmm, para el juego, ya sabéis que estos juegos suelen tener varios packs, eh, para contribuir al desarrollo, y aquí acceso temprano. Y para entrar antes, no me lo está cargando, no sé por qué. me Vamos aquí, que aquí sí me lo carga. Comprar un juego. ¿Veis? Vale. Aquí son para ver si queremos comprar algún pack de, de acceso. Yo creo que lo que querrá decir es que vale, comienza a jugar tres días antes de la ficha oficial de inicio de la beta abierta. Esto vale para eso, para empezar tres días antes de la beta abierta. Eh, por día garantizada para participar en pruebas beta cerradas. Esto es como un pack de fundador del típico pack de fundador que solamente los juegos. Ya recordáis que por ejemplo en el yo compré un pack de fundador y podéis jugar en la beta cerrada. Eh, con esto os garantizan la entrada a la beta cerrada y a la beta abierta. Eh, ya cada cual, si, si os no, si lo podéis permitir y queréis, podéis contribuir. Recordad que el juego el juego va a estar en ruso. En puro ruso, ruso de la madre patria recordar eso, eh El juego, que yo sepa, no va a estar en multilenguaje eh, Y que lo más seguro que esté en puro ruso Que luego alguien saque algún parche Que ya tengan por ahí en inglés Porque ya han traducido la versión japonesa en inglés Ni idea No sé, pero por ahora va a estar en puro ruso de la madre patria Bueno, es una forma de poder jugar gratis a los ARK eh, podéis probarlo y ver si os gusta para cuando esté en vuestra tierra Y yo creo que sin más, ya sabéis, que si queréis, bueno, me podéis preguntar que queráis eh, Cuando esté disponible os traeré gameplay de, de los arc No sé si será por Twitch o será en Youtube eh, Eso ya lo veremos cuando llegue el tiempo Y recordad que podéis seguirme en Twitch Que tenéis la información abajo en la descripción del vídeo Recordad que si tenéis algún problema me lo podéis poner Recordad que me podéis seguir en Facebook y en Twitter y que intentaré ir volviendo poquito a poco. Sin más, soy Killer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!